El futuro de Radio Teocelo es prometedor si lo vemos en función de una gran aceptación, de un gran cariño y de una gran credibilidad que nos parece sigue cultivando después de casi cinco décadas. Y esto ha sido así porque se ha ganado a pulso el respeto y el reconocimiento público. Pues de personas sencillas, de ciudadanas y ciudadanos, de algunas organizaciones civiles, de los gobiernos municipales, de los propios actores y sectores que, eh, con los que convivimos a diario en esta zona centro de Veracruz. Eh, fuera de estas eh, poblaciones, pues es un proyecto ya reconocido también a nivel estatal y nacional. Ha demostrado eh, ser respetuoso de la legalidad, de eh, no apartarse de la ley federal de radio y televisión aunque estemos en desacuerdo con muchas de sus eh, eh, conceptos eh, es una institución que cuenta con un equipo humano muy diverso muy bien eh, fortalecido eh, vamos a decir que también eh, asociado al uso de nuevas tecnologías de carácter juvenil eh, con vistas a tener una presencia mayor ahora que el internet puede ser nuestro gran aliado para romper un poco estas fronteras con las cuales la ley federal de rueda y televisión nos limita a una geografía muy pequeña a una cobertura de no más de 50 kilómetros e incluso pues a también a un cierto horario o a una cierta potencia con la cual podemos difundir nuestra señal el internet rompe todo eso y en internet no necesitamos ni concesión ni permiso para llegar a todas las partes del mundo pero lo que nos interesa en principio es a la gente más cercana con la que diariamente convivimos con la que nos nutrimos para hacer nuestra programación y entonces esa es la principal, principal plataforma para, para el futuro, futuro de Radio Diocesano. Si, si bien hay tecnología y hay, hay recursos, recursos eh, por, por llegar a la estación, la estación lo más rico, lo más, rico, importante el el sector, más importante es el sector eh, humano el factor, el factor humano, humano las, las personas, personas con las con que, las que han, han trabajado, con las que seguimos trabajando y las y que, que, vendrán que vendrán seguramente, seguramente también a hacer un relevo un relevo generacional capacitándose para ello y dándole el sentido correcto a este este proyecto, proyecto que que es, que es de orden social y cultural y pues, pues de gran aceptación, aceptación entre, entre su, su público. público ¿no? ¿no?